Bueno, eh, os ubico, vamos a hablar con Cecilia Echérrez. Cecilia es una histórica del movimiento social ecuatoriano, pertenece a la Directiva de Acción Económica, que es una ONG bueno, muy potente. Llegas a su sede en Quito es como un cuartel en general. Eh, han sido históricos no solamente en la lucha de ella sino en, en mover a otra gente, por ejemplo, los Yasunidos, que es todo un movimiento que es, surgió después de, de la lucha por el Yasuní. Eh, surgió ahí en Ecologistas en, en Acción Ecológica y um, ellas tuvieron muchísimos problemas con el gobierno de Correa, de hecho el gobierno de Correa intentó cerrarlas como tres veces, ¿no? eh, dos o tres veces, desistieron y han sido como muy cercanas a todo el movimiento indígena y a todo el movimiento de mujeres. Entonces bueno, Cecilia nos parece que era un buen testimonio. El resto de compañías están en la marcha, en este momento en que hay una marcha inmensa de mujeres, eh, entonces casi todo el mundo está en esa marcha, de hecho... Ahora hablaremos también con otra compañera, pero hay muchísima gente en la marcha y Cecilia tenemos la suerte de que es abuela y tenía la de cuidado, entonces nos va a poder prestar 20 minutos y después hablamos con otra compañera, ¿vale? Eh, ¿Ceci? Sí, ¿qué tal? Bien, no te veo. Prueba esa cámara maravillosa nueva. Ahora sí. Te ve, estupendo. Te voy a poner aquí um, para que veas, ahora digo que están viendo las compañeras, efectivamente. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Eh, Gracias. Ceci, le, te le estábamos comentando un poquito, bueno, pues que tú perteneces a, a Opción Ecológica, eh, un poco la, la historia de vuestra lucha, pero nos interesaba conocer un poquito de primera mano vuestro análisis de lo que está pasando. Que llegan. Informaciones, pero como siempre, muy fragmentarias, muy centradas en, en la parte más de suceso, de la violencia, de la violencia estatal, pero, pero un poquito entender desde vuestro punto de vista, me hablaba sobre de la ambivalencia, ¿no? de, de, de, lo, de la emoción de, del movimiento que ha surgido, pero también de la preocupación. Entonces, de, es todo tuyo. Muchas gracias. Les mando un abrazo solidario. ¿no? Eh, gracias por, por hacer este esfuerzo y tomar contacto. Efectivamente, como dices, Paco, eh, nuestro corazón está dividido en dos, eh, en dos dimensiones. Eh, esta mañana empezamos el día con noticias terribles de una represión brutal, inclusive de la utilización de una eh, bomba de aire, si no me falla el, el nombre, eh, que hizo un estruendo de kilómetros a la redonda eh, y, que, y que estuvo eh, dándose alrededor de la zona donde están instalados los albergues, donde están las personas, son muchas familias, digamos, vienen las mujeres, vienen los niños, como decía un artista acá, el movimiento indígena viene con todo su territorio. Eh, las, las mamás vienen con, con los guaguas, porque a veces dicen, ¿por qué vienen con los hijos? Pero es que vienen con los hijos porque, porque ese es todo, su, eh, es todo su espacio de vida que se compromete en estas circunstancias. ¿no? Pero al mismo tiempo, digamos, de esa consternación constante eh, que nos ha acompañado estos últimos días, eh, al mismo tiempo hacemos una lectura eh, sumamente esperanzadora, porque... Eh, vemos constatamos que hay un resurgimiento del, del tejido social que fue tan quebrado en los tiempos del periodo de correa eh, fue muy intervenido cooptado eh, y, y pues ahora vemos nuevamente que resurge como como teníamos esas jornadas de principios de los años 2000 frente a los paquetazos neoliberales y que logramos parar eh, la firma del tratado de libre de comercio con Estados Unidos por ejemplo eh, ahora vemos que nuevamente eh, esas semillas empiezan a, a, a resurgir eh, y por varias razones porque el movimiento indígena uno que tiene una capacidad de movilización tan organizada nos trae una serie de mensajes implícitos uno, esto de venir eh, desde sus entornos hasta familiares y comunitarios eh, que, que vuelven a, a cargar de inspiración a los espacios urbanos eh, y nos convocan eh, nos convocan a la solidaridad eh, han tenido la capacidad de jalarnos hacer minga, como se dice en los andes la minga es el trabajo colectivo, solidario para hacer las cosas de interés común para hacer un, un camino, un canal de riego y en estas circunstancias para preparar la comida para, para es, eh, responsabilizarnos de las cosas de, de la higiene, de la salud, de la atención a las emergencias, en fin. So, hay una serie de, de, de gente movilizada, jóvenes, la gente que no puede hacer mucho, va a dar comida, si tienen exceso de comida en este momento en los albergues, eh, en fin, hay una serie de, de prácticas que nos remiten nuevamente a eh, eh, ese, ese sentido de que es la comunidad, la solidaridad, eh, el trabajo colectivo el que puede finalmente garantizar el sostenimiento de la vida bueno entonces eh, yo creo que hay, hay, hay esta ambivalencia ¿no? ¿Cierto? estas dos señales tan fuertes pero yo creo que es importante también hacer una lectura como tú me decías ayer de cuáles son los procesos que están en marcha, porque hay procesos también amenazantes muy, muy preocupantes eh hay un reagrupamiento de las fuerzas eh, de derecha, inclusive de ultraderecha, que son sumamente eh, tenaces. Eh, por ejemplo, tenemos en, en Guayaquil, la ciudad más grande, eh, de hecho creo que es el, el centro eh, digamos, económico más importante del Ecuador. Eh, tenemos una alcaldía del Partido Social Cristiano y una exalcaldía que estuvo mm, creo que 15 años, que también es del mismo partido, y han hecho un llamado sumamente agresivo, violento, a recargar huestes, ¿no? Eh, y eso tiene una repercusión en algunos sectores de, de la sociedad. Por otro lado, en Quito se armó una junta cívica, eh, de alguna manera liderada por eh, sectores de las cámaras eh, con, y algunas ONGs. ONGs que han cumplido durante su trayectoria, digamos, eh, este papel de, eh, de, de, de conciliar, digamos, ¿no? Incluso una de ellas eh, llamando a aplicar un ajuste creativo, que da el tiempo de, de de entender, de, de analizar qué significa un ajuste creativo. Es decir, porque lo que está de por medio, la medida del, del paquetazo, el Fondo Monetario, responde a un ajuste, un ajuste profundo, un ajuste estructural muy, muy fuerte, que beneficia, por un lado, estas, estas aparentes soluciones de mercado basadas en eliminar subsidios que provocan un encarecimiento de la canasta básica, pero al mismo tiempo generar líneas de beneficio a eh, un sector agroexportador, por ejemplo, el gran sector eh, mananero agroexportador, eh, que es el producto estrella de las exportaciones no petroleras en el país, eh, y también eh, extensión de impuestos también a sectores, a élites económicas. ¿no? Eh, hay un papel muy importante de los medios de comunicación, yo diría, como más, eh, más fuertes, eh, algunos les llaman medios corporativos, y que han, en el contexto de la movilización se les ha identificado como responsables de ejercer un cerco mediático, para que haya una lectura bastante sesgada de lo que está pasando. Sí, se han ocultado hechos de violencia sumamente graves de parte de la policía y, y los militares, sobre todo la policía, eh, represión brutal, es decir, se ha llegado a echar bombas lacrimógenas dentro de las universidades que están dando cobijo a las madres eh, que tienen niños, eh, a personas heridas, eh, en fin. Eh, yo creo que es importante destacar, por ejemplo, el pronunciamiento del Departamento de Estado. Mike Pompeo ha enviado un comunicado en donde felicita al presidente Moreno por las medidas que está tomando porque significan, desde su lectura, una reinstitucionalización democrática del Ecuador y se pone a disposición para una cooperación. De hecho, el gobierno del Ecuador viene... Eh, eh, impulsando una serie de eh, pasos, unos avances para recuperar eh, la relación con Estados Unidos eh, y abrir un, un camino hacia una negociación, de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero también una agenda muy amplia de cooperación eh, por ejemplo, vale como, como para ilustrar eh, empezó ya a operar una o se están dando las facilidades para una, eh, el uso por parte de este, la aviación <ríe> eh, de Estados Unidos eh, en el marco de enfrentar el narcotráfico, pero para poder hacer uso de una, eh, de una pista de aterrizaje en Galápagos. Eh, y esto pues obviamente en el contexto de eh, diálogos que se han estado dando de cooperación, eh, y jugar un, un rol, eh, digamos, en la geoestrategia de Estados Unidos es preocupante. En, este, en esta línea, eh, creo que es importante eh, señalar el, el, la composición del gabinete del gobierno de, de Moreno. Es un, es un gabinete donde se cumple esto de la puerta giratoria. Varios ministros vienen. Eh, vienen de sectores empresariales, inclusive de, de, la, de la Federación de Cámaras. Eh, y, y están a, a, ocupando, por ejemplo, el ministro de, de Economía viene de la Federación de Cámaras. Eh, han estado poderes económicos muy fuertes, ocupando cargos muy importantes en, en el gabinete. Eh, y cuando salen y son relevados, vuelven a sus espacios de trabajo digamos en sus espacios económicos, ¿no? entonces el sector empresarial agroexportador está inclusive una persona vinculada al, a la agroexportación de banano eh, es el ministro del ambiente, eh, entonces en este contexto el ministro de defensa eh, tiene una trayectoria de formación en la Escuela de las Américas eh, y pues ha, ha, tenido, ha tenido participaciones en los medios anunciando públicamente que las Fuerzas Armadas están dispuestas a dar guerra en este contexto. Y en el contexto del estado de excepción, pues eso resulta una alerta sumamente grave. Igualmente quisiera señalar en esta línea que la, las cámaras industriales hacen un llamado a, a las Fuerzas de Seguridad a aplicar a fondo el control en el contexto del estado de excepción. Es decir, ese es, ese es un lado de la, de la moneda que yo quería señalar. Y por el otro lado están todas, las, eh, todas lo, lo, las lecturas que podemos hacer en este momento eh, a partir de la presencia del movimiento indígena, sobre todo en Quito. Aunque se están dando también en provincias, pero cada vez se han ido concentrando más en la ciudad de Quito. Digamos que es la la capital, pero también es, eh, normalmente es la ciudad con una mayor eh, capacidad de movilización política. Eh, quería señalar, por ejemplo, que es importante tomar en cuenta eh, que esta movilización empezó con, con una alianza en donde la Conalle eh, era una más junto con el Frente Unitario de Trabajadores y también el Frente Popular, que es una articulación de varios sectores populares, donde están maestros, en una serie de eh, espacios. Eh, pero el, el liderazgo eh, fue concentrándose cada vez más en el movimiento indígena que ha sido capaz de sostenerse por más de una semana, en las calles con una organización impresionante de una llegada paulatina desde distintos territorios. Ayer, por ejemplo, cuando ayer llegaron, eh, llegó una delegación muy grande de la Amazonía, creo que entre mil personas, un poco más, eh, y, y, y trae este mensaje de jalar a otros espacios eh, y actores de la sociedad eh, y que han recibido respuesta. ¿no? Ha habido una... Una, una participación, como les decía al principio, eh, haciendo una minga para sostener una capacidad de alimentar a un grupo tan grande que supera las 10.000 personas, eh, para atenderles en salud, eh, el abastecimiento de comida, de, de medicinas, de logística para, para el descanso, colchones, eh, cobijas, en fin, eh, pero también para pronunciamientos de solidaridad entonces hay una activación de ese tejido social que estaba restiebrajado y que ha vuelto a reeduparse. también ha habido una serie de pronunciamientos a nivel internacional muy importante de muchísimos espacios sociales y también de intelectuales, de artistas vemos por ejemplo una... una eh, una movilización de pueblos indígenas en Panamá que se, se dio ayer y que eh, entre sus demandas y, y sus postulados eh, está un pronunciamiento en solidaridad con la movilización indígena en el Ecuador. Eh, igual en México, eh, el pueblo, los pueblos, digamos, de, de acá de Sudamérica, ¿no? Eh, que, que nos, nos alienta muchísimo, nos, nos parece sumamente importante. Eh, y con todo este tejido, digamos, eh, ha sido posible sostener una presencia en las calles eh, permanente, constante. Como le decía al principio, ahora mismo se está dando una movilización de mujeres eh, una, una, que tiene, lleva el mensaje de que las mujeres frente a esta represión brutal, venimos con un mensaje de decir basta a esas expresiones de fuerza basada en las armas. Porque ayer, por ejemplo, frente a la Asamblea Nacional, que fue como una interpelación a este, a este poder del Estado mientras se instalaba un parlamento plurinacional en la Casa de la Cultura, la gente levantaba las manos y estaban ahí niños, mujeres y, y con las manos levantadas para mostrar que no estábamos armados, la policía empezó a tirar bombas racimógenas. Entonces hubo una, un salto muy preocupante de, de heridos, e inclusive niños. ¿no? Eh, entonces... Eh, las, eh, la, la presencia, digamos, de toda esta, esta capacidad de, de resurgimiento social. Eh, creo que es importante señalar que ha tenido la lucidez, eh, también desde el movimiento indígena, la lucidez de marcar distancia de oportunismos políticos que eh, han estado permanentemente haciendo presencia para generar situaciones que se vayan fuera de control y que justifican, eh, finalmente, una, es, esta interpretación que ha dado el gobierno, de que hay una, una intentona de golpe de estado con al, ayuda de Venezuela, en fin. Entonces, el movimiento indígena ha tenido la capacidad de permanentemente pronunciarse y marcar distancia de, de esos escenarios. Pero además, quería decir que esta, esta, esta movilización que empezó planteando eh, un rechazo a, la, a, a las medidas eh, ha ido colocando paulatinamente otros contenidos entonces hay un posicionamiento firme contra el extractivismo minero sobre todo que ha sido impuesto con una brutalidad terrible en los últimos años desde el periodo de Correa y que se sostiene ahora y también la defensa de los territorios lo que implica para los pueblos indígenas, la defensa del agua, la defensa de las semillas. ¿Qué significa en el fondo un, un, un, un rechazo a las, a las agendas corporativas que están por detrás? Porque son, son las agendas de, de grandes empresas, transnacionales sobre todo, que están atrás de las concesiones mineras, de la ampliación de la frontera petrolera, de la instalación a fondo del agronegocio en, en los territorios. Y entonces pensamos que eh, en ese sentido, eh, en, en estas jornadas a, a, hemos visto que poco a poco eh, han vuelto a aparecer esa integralidad de mensajes de con qué aspectos fundamentales nos jugamos a la transformación de, de, del modelo actual está basado en la explotación humana y en la explotación de la naturaleza. Y se ha ido poniendo paulatinamente cuáles son esas, eh, eh, es, esos elementos inspiradores basados en la justicia, la, comun la comunidad y la naturaleza para efectivamente tener un horizonte diferente. Eh, yo, yo quisiera dejarle por ahí, no sé, me quedan unos minutos como para después escapar... Sí, yo, yo sé que tienes, sabemos que tienes, tienes otras tareas. Una, una pregunta, el, el nivel de violencia eh, pocas veces visto en Ecuador, ¿no? De represión tan brutal. ¿Tú crees que responde a que realmente los, los poderes económicos y políticos saben realmente que la agenda del movimiento social es mucho más amplia que, que la que se refiere al paquetazo? ¿O, o a qué atribuyes esa salida de, de Lenín a, a Guayaquil, como con su gente, ¿no? ah, es un lugar de protección, digamos, para él. Uh -huh. Pero ese nivel de violencia policial tan, tan poco habitual ¿no? en, en, en Ecuador, o a ese nivel. de Sí, eh, yo diría que ahí tal vez se podría colocar varios elementos. Por un lado, eh, yo creo que el, las élites económicas sí tienen temor al movimiento social, particularmente al movimiento indígena. Eh, y creo que en, el, en el, las condiciones del estado de excepción eh, se les presenta como el, el contexto eh, excelente como para poder eh, lanzar una señal de, de, de, basado en la fuerza de, de contención de esto. Eh, pero por otro lado también están las características particulares del ministro de defensa diría yo y todos estos, estos espacios de estas alianzas que se han dado desde sectores eh, vinculados a, a, a, a, al poder económico y político a la, a la élite eh, y, y creo que por otro lado también eh, las debilidades de Moreno eh, creo que se expresaron cuando él abandona Carondelet, Quito y se va a gobernar desde eh, Guayaquil, en, en donde como les decía, eh, la institucionalidad tiene otras características y dio una cadena nacional rodeado del de ministro de defensa, digamos, eh, y el vicepresidente, ¿no es cierto? Como una señal de, de, de fuerza aparente, pero que en realidad... Eh, es, es sumamente precaria su, su condición política. ¿no? Eh, yo creo que efectivamente hemos sido un país en donde no ha habido una trayectoria de, de dictaduras uh, en el estilo con sur o centroamérica eh, y las, las represiones generalmente no han llegado a los niveles actuales, por eso creo que la indignación, el rechazo, eh, eh, digamos es contundente en todos los actores sociales, ha habido un pronunciamiento eh, importante de varios sectores, por ejemplo la iglesia más comprometida con, con las comunidades con, que viene más bien trabajando a nivel territorial y que tienen como roles distintos frente a las eh, eh, frente a, la, a, a los pueblos eh, en territorios eh, alguna academia eh, han, podido, han podido pronunciarse. También, digamos, Amnistía Internacional, varias Relatorías de Naciones Unidas, la CIDH, que es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, han mandado mensajes, ¿no? Entonces, yo creo que hay una, eh, un versus, digamos, aquí. Eh, vamos a ver qué es lo que pasa ahora, ¿no? Veamos ¿Cuál es el saldo? Espero alcanzar un poquito a la asamblea, a la, a la marcha de las mujeres, un poco ver la evaluación que se hace de esa jornada, ¿no? Eh, no, no te vamos a quitar más tiempo, pero sé que había alguna, como vamos a hablar con otra compañera, dejamos las preguntas para porque sabemos que tienes que salir rapidísimo. Eh, espero que lo entendáis, porque Ceci ha abierto ahí un espacio. Mil gracias, Ceci, mucha fuerza. Eh, a ustedes. La verdad que los pensamos y, y tienes nuestra energía aunque sea de lejitos, ¿sí? Muchísimas Un gracias compañeras. Venga, Muchas gracias. Bueno, eh, vamos a Perdón, Yo sabía que ya tenía que irse volando, o sea que eh, no sé. Si es culpa... Clara, con quien vamos a intentar hablar ahora. Lo que pasa es que es como una llamada de WhatsApp. Es Clara Merino, que ella es de una Federación de Mujeres que se llama Luna Creciente, que también es como histórica en Ecuador. ¿Clarita, verdad? Sí. Hola. A ver, dime algo. Hola. Ahí está. Hola. Sí, ya te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Eh, mira, te cuento, eh, acabamos de hablar con Ceci de Acción Ecológica y, y Rocío nos había comentado que tú creo que estabas, ahora igual no, pero que estabas en la marcha que ha habido esta mañana de las mujeres. ¿Ajá? Sí. Pues nada, un poquito Ceci nos ha puesto en antecedentes así como cortito de qué es lo que está sucediendo y el por qué y un poco también la potencia ahora de del de movimiento indígena, de, de lo que estaban reivindicando que iba más allá del no al paquetazo. Yo no sé si nos puedes contar tú un poquito más también cómo estaba la temperatura por ejemplo ahí en la calle, qué es, qué es lo que se ha podido ver, cómo están... Eh, esas comunidades que están llegando también a, a Quito, a la capital sobre todo? Ya, a ver, eh, no sé por dónde empezar. Mira, yo creo que hay un, un problema de partida, que es la implementación de las medidas neoliberales. Se implementan las medidas neoliberales, pero en momentos en que en el país ya hemos vivido más de varios años, bueno, varios años, pero también en la última década, de desmovilización y de implementación de medidas represivas uh -huh. contra las organizaciones sociales, contra los movimientos organizados y especialmente contra los indígenas que están defendiendo tierras y territorios. Y yo creo que eso es clave porque estamos en una etapa neoliberal y extractiva donde se pretende entregar absolutamente todo. Bueno, ya se están entregando los territorios indígenas para las eh, industrias extractivas y petroleras, ya había, pero las extractivas de minerales ahora eh, con mucha fuerza. Uh -huh. Entre el momento que me mandan un medido, unas medidas que le llamamos el paquetazo, donde suben un cierto gas, ah, de, de diésel, gasolina todos los alimentos, absolutamente todo, cuando la gente cada vez tiene menos trabajo y menos posibilidades de sobrevivencia, creo que fue un momento en que hubo un levantamiento, un levantamiento fuerte, que empezó también en la ciudad de Ciudad, pero que es muy fuerte con la llegada de los compañeros y compañeras indígenas desde muchas de las provincias. ¿Eh? La represión es brutal, estamos en estado de excepción están permanentemente haciendo... Los, los muertos, o sea, este, las casas que dicen que son guardados, ¿no es cierto? pero de que tienen un efecto muy fuerte contra todos los que salen a manifestar y contra las casas donde están acogidas las universidades, donde están acogidas eh, las compañeras, compañeros indígenas y muchas compañeras con sus niños. Uh -huh. Eh, entonces la situación es súper grave, siguen viniendo de, de todos los territorios, ya incluso no hay sitios donde poner a, ni, ni a dormir. Y la represión es muy fuerte a todos los niveles, incluso con esquirlas, con gente que dispara estas granadas que estallan y todo desde los techos de los edificios. Entonces la situación está muy grave, está muy grave, y no sé, no encontramos salida porque no hay ninguna forma que se pueda llamar de, de aceptar las propuestas de los pueblos y de la gente, ¿no? Si me cuentas, nos puedes contar un poquito eh, esta mañana, ¿me oyes? ¿Sí ¿Me escuchas? Sí, sí, sí, sí. sí te escucho. Eh... Lo de la mañana te cuento, entonces, sí, lo de las mujeres. Sí. Ya. Entonces, lo de la, Las mujeres hemos estado participando en todas las marchas anteriores, y bueno, por ejemplo, en una creciente está conformada sobre todo por mujeres indígenas. Entonces, también eh, las compañeras están resistiendo en los territorios, no solo en Quito, pero muchas también viniendo hacia acá, pero están resistiendo en varios territorios, en varias provincias y eh, acá hemos estado participando desde antes de que llegaran en eh, las movilizaciones y tal, eh, pero creo que es muy importante hacer la reunión, la asamblea y la marcha que hicimos ahora con mujeres indígenas y de la ciudad. En esa marcha tuvimos mucho menos represión, parece que sí es como... Como, como que no se atrevieron a reprimir tan fuerte como están reprimiendo las demás manifestaciones, una que era solo de mujeres unidas del campo y la ciudad. No salieron todas las compañeras indígenas, solo algunas, eh, algunas de ellas representantes, algunas compañeras, y estuvimos las, estamos aquí en la ciudad, que quito con ellas, ¿no? Eso yo creo que es importante porque uno, eh, con las mismas consignas de no al paquetazo, de no al FMI, eh, de que cese la represión, cese los muertos, porque este momento no sabemos, no sabemos podemos tener información clara de cuántos muertos hay, ni eh, de cuántos están detenidos porque están llevándolos ya no a las unidades de fragancia sino a sitios que, escondidos de los cuarteles y de la policía y de los militares. Entonces creo que fue importante la marcha de las mujeres y salir juntas, porque también eso hace que en otros sitios de la ciudad donde parecería que no pasa nada, aunque bueno, está casi botado todo y desabastecido, pero eh, es como que también los otros pobladores se van, se ponen más, se sensibilizan más. De hecho, nos estaban contando que está habiendo también huelga de comerciantes, también porque muchos de ellos vienen de territorios eh, también de otras provincias, en solidaridad con quienes están viniendo de fuera. ¿Puede ser también que el desabastecimiento Ajá. está habiendo sí, de huelga no, también? Pues sí, también? O sea, bueno, el desabastecimiento yo creo que es fundamentalmente porque no están dejando pasar en algunos puntos y son los, precisamente las comunidades y todas las que están ayudando. Pero por ejemplo, muchos de los comerciantes, porque en Quito, igual que igual aquí, bueno, en Guayaquil, pero en Quito hay muchísimos migrantes indígenas que viven, sobre todo en barrios del sur o barrios más empobrecidos, pero incluso ellos, eh, visto yo personalmente, que salen con una camioneta o alguna cosa con letreros de que no les dejen y que están ayudando también de tratar a comer a la gente de fuera. Que un, te presento un compañero Paco que va a preguntar también. Hola, Clara. Una pregunta. Eh, en, en un escenario en el que el gobierno de Moreno no aguantara, ¿hay alguna alternativa política en, en Ecuador en este momento eh, que pudiera reencauzar el rumbo no hacia no hacia la, las intenciones del FMI o al proyecto neoliberal? ¿Hay algún proyecto de izquierda o algún proyecto que tú digas, ¿tendría alguna posibilidad? Ay, buena pregunta, buena pregunta, pero muy difícil de contestar. O sea, por un lado, yo creo que las organizaciones sociales y de izquierda quedamos muy debilitadas ya con el anterior gobierno de Correa. Nos dividieron y el gobierno creó, bueno, para cada una de ese, eh, eh, Degitimó la y una, creó una de maestros, que otra de indígenas paralela, otra de todo lo que te puedas imaginar, de obreros, de víctimas de derecha de humanidad, de jóvenes, de, de, de, de, artistas de todo. Entonces ya hubo una división muy profunda en la década anterior. La recomposición es muy, muy complicada. ¿verdad? Por otro lado, yo creo que estamos dentro de un proyecto. Eh, Neoliberal, pero, eh, pero que es mundial. Y que nuestra América Latina está como escogida para, el, para la cuestión extractivista, y ya tenemos gobiernos de ultra derecha, incluso fascistas, como Bolsonaro, como Macri, como, y, y creo que no es raro que acá se haya sentado lo que ya empezó a poner el gobierno anterior de Correa, eh, las bases para, para el proyecto neoliberal y extractivista. Entonces lo que pasa es que ahora se da más fuerza, pero no hay gran cambio con el llamado gobierno progresista. Eh, yo, eh, con mucha pena, con mucho desencanto tal vez, tal vez no es muy buena mi, eh, mi respuesta a este nivel, porque sentimos mucho dolor, eh, porque no veo la fuerza para poner otro tipo de gobierno con otras perspectivas. Creo que se están asentando, y voy asentando muy fuerte, en la represión precisamente por eso. ¿Y crees que, que podría haber movimientos similares a los que hay en México de autonomía indígena? Es decir, que en algunos territorios con menos sí, control. Sí, sí, en algunos ter... Ahora los territorios. Están básicamente controlados y este rato toman y están tomando para la minería y para otros proyectos, grandes proyectos extractivos, incluso las zonas que, que ya supuestamente tenían protegidas los pueblos indígenas de hasta de la Amazonía, ¿no? Entonces es mucho más difícil, pero realmente no creo que haya ninguna alternativa al desarrollo capitalista que no sea la comunitaria de la autogestión, sino que todavía es muy complicada armarla. Ah, eh, Perdona, el, el, el gobierno una vez que se ha visto un poco más desbordado, al menos por, por las imágenes internacionales, ahora eh, plantea una negociación. ¿Hay alguna? ¿Tú crees que hay alguna posibilidad de negociación en el clima que hay en este momento? El pues posible veo muy difícil, porque, porque bueno, a el intento, pero se supone que lo primero debería ser la derogatoria de este decreto 8.8.3 que impone lo que le llamamos el paquetazo y todas las medidas neoliberales y, y no le veo, o sea, algunos plantean tal vez un aplazamiento, pero ¿qué significaría un aplazamiento? Una espera para lo mismo, porque además... Eh, en estos días mismo y en el otro decreto, con estados de excepción y ordenando la represión, eh, que tampoco es muy negociable la cuestión de la violencia brutal que se está viviendo la, la población fundamentalmente indígena, ¿no? Y también de los pueblos, entonces, sí. Sí, una pregunta, te van a hacer también por aquí. Hola compañera, eh, mira, yo quería preguntarte, con todo este escenario hay alguna posibilidad de que, de que el correísmo pueda eh, cooptar las movilizaciones o vamos sacar provecho de y quizá con ello, volver. quitarle su contenido ¿so es? volver. Eh, pues yo creo que sí que lo están haciendo. De Está ¿no? sí, que ya vi, por ejemplo, no sé, cosas como el asalto a la Contraloría o, o a la el corte de cómo se llama la ubicatura. Eh, esos intentos de golpes que ha habido así no han sido de las poblaciones organizadas ni de las organizaciones sociales acá, ni de los indígenas organizados en la CONAIM pues no, esos sí han sido grupos que se han entrado para aprovechar eh, de las movilizaciones y llevar a, a como exacerbar la violencia ¿verdad? como una cuestión de plantear que, que pueden regresar, que pueden retomar y tal creo que sí Puede ser que esto no le guste a mucha gente, que yo lo diga, pero me parece que sí. Cosita? Una última pregunta, este, sobre todo estamos recibiendo imágenes de Quito, de lo que está sucediendo y de la gente uh -huh. que se está acercando, pero como decías que siguen resistiendo también en los territorios, si nos puedes contar un poco lo que está pasando, pues no en todo el país, pero que otras situaciones se están dando también, se está habiendo represión en los territorios, en otras provincias. Sí, también está viendo represión en otros territorios y provincias y ahí está más difícil tener la información exacta de, de cuántos, por ejemplo, detenidos o, o si hay más muertos o tal, pero por lo menos de las, eh, no, no puedo decirte de todas, pero por lo menos hay, hay, hay aparte de, de, de la teruna creciente, hay también los compañeros negros, afro, ecuatorianos, como que digan que también están haciendo movilización y las compañeras nuestras están resistiendo al norte de Esperaldas y en todos sus fundidos, en las compañeras shuar, indígenas shuar en la, eh, en la provincia de Zamora, eh, sí están manteniendo y también están con represión. A ah, Cayambe, Cayambe también está resistiendo más que en la misma ciudad en territorios, aunque sé que también hay contramarchas, pero sí están resistiendo ahí. Pues, en principio por aquí parece que no hay ninguna pregunta más. Muchísimas gracias, Clara, por, por estar ahí, por estar resistiendo. Sabemos que estáis apoyando desde Quito, hay mucha gente, bueno, pues, eh, apoyando a las comunidades que están llegando, con, con todos los recursos que se pueden. Y... Y nada, Ajá. Pues lo dicho. muchísimas gracias por estar ya, ahí, Vamos ya, ya, a... ya, De Luna Creciente, lo que también, también es importante decirte es que son Luna Creciente, solo de mujeres en, de sectores populares, e indígenas uh -huh. y negras. Uh -huh. Entonces, están, están ellas, ¿no es cierto?, organizadas como movimientos también resistiendo. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. gracias. Sí, bueno, parte de la, la pregunta que hacía ¿no? Toño, parte del, del miedo que hace ya de tres, cuatro días están contando las compañías de lo que ya llaman la infiltración, ¿no? es decir, que sectores del correísmo organizador están infiltrando algunos de los movimientos, lo que pasa es que la CONAIE, eh, no sé si lo tenéis todo claro, pero es la Confederación de Pueblos Indígenas de Ecuador, es la CONAIE que fue terriblemente golpeada por, por Correa, de hecho la sede de la CONAIE fue cerrada... Eh, fueron cooptados muchos líderes y lideresas, pero otros no, obviamente, pero quedó muy golpeada. Yo creo que a mucha gente le ha sorprendido la capacidad de organización de la CONAIE una vez más y en esta ocasión. Y ahí sí es cierto que el correísmo lo tiene muy difícil, porque la CONAIE ya sabe lo que, lo que pasa con, con el correísmo, ¿no? Entonces, eh, pero sí, son 10 días. Lo que nos contaban es cierto, no están acostumbrados en Ecuador a este nivel de represión, no, no es. ¿Se están teniendo que aprender no, no a gestionar cuando, o sea, cuando hubo el primer muerto, ya era. En Ecuador no hay muertos en esto. En sí, no, sí. Pero también es cierto que las compañeras, si veis que decir, se emocionaba al principio. Yo hablaba ayer con otra compañera, con, con otra histórica, con Esperanza Martínez, y me decían, sí, está siendo durísimo, pero es que hace un año estábamos hablando de que se había acabado el movimiento social eh, en, en, en Ecuador. Entonces, esto es la muestra de que ahí estaban los rescondos, y de que era, ha sido demasiada la presión y lo han calculado mal. no yo sí creo, parte de la pregunta que le hacía Ceci, mmm, eh, cuando la CONAIE se metía a esto y toma el control, una cosa era cuando era la Federación Unida, Unida de Trabajadores era una reclamación laboral. Eh, de hecho, empiezan los transportistas a cortar uh -huh. carreteras, ¿no? Las los estudiantes. Asumir, los estudiantes, subida de gasolina, tal, tal. Realmente la CONAIE cambia radicalmente la jugada, porque entonces la jugada es territorial, es de defensa del territorio, y ese sí es grave para los empresarios, sí, eh, porque ahí sí, sí entran en problemas. Y la huida porque yo creo que es una huida, no, no un cambio. De Lenin Moreno y del gobierno a Guayaquil es súper eh, simbólica. Guayaquil es la ciudad blanca de empresarios. Y se ha estado quedando eh, ahí además? O sea, claro. Con los líderes de derechas clásicos. Y huye de Quito, que es donde sabe que lo podían acorralar, porque es una ciudad más popular de migrantes, de indígenas y demás. ¿no? Entonces es bien interesante toda, toda la jugada. Teníamos, también ha estado circulando ahí, si pero es un videito que se ha hecho corto de, de activistas y actores y actrices, porque han, también han tratado como que de la parte más urbana haya ese apoyo, ¿no? Si queréis, lo pues, muestro rapidito Eso tiene que parar. Nos duele tanta violencia. Es urgente resolver esta crisis. Hablar con franqueza, escuchamos, tener un diálogo pero verdadero. Hemos sido testigos de la excesiva violencia y el racismo del gobierno contra quienes están ejerciendo su legítimo derecho a la protesta social. Como también de grupos infiltrados que se aprovechan del momento político. Miles de indígenas se han movilizado en todo el país rechazando políticas que afectan a todos y todas, especialmente a los grupos más vulnerables. Y sí, también te incluyo a ti que estás en tu celular viendo este video. Hermanos y hermanas indígenas, nos solidarizamos con su lucha, que es nuestra lucha también. Entendemos su dolor y lo sentimos. Los hermanos caídos estos días, sus familiares y cuerpos, merecen justicia. Estamos de luto. No es posible iniciar un proceso de diálogo dentro de un estado de excepción con toques de queda, persecución y violencia contra indígenas, pero también contra periodistas y la sociedad en general. Por eso, para comenzar un diálogo constructivo proponemos inmediata libertad para todas las presas y los presos políticos que los ministros Oswaldo Jarrín y María Paula Romo renuncien transparentar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional abrirse a la posibilidad de derrogar las medidas planteadas al menos temporalmente. Un diálogo directo entre las nacionalidades indígenas y el presidente, con acompañamiento de mediadores nacionales e internacionales elegidos por ambas partes. Paremos la violencia entre hermanos. Es momento de unirnos e iniciar un proceso de paz. Paz y justicia. Una pregunta trae o no. Pero entre las élites eh, económicas y el movimiento social que se está comprometido, siempre hay una masa anónima que no está movilizada, que no piensa, ¿esa como está refugiendo todo esto? ¿Dices la criatura de clase media o no? Sí, esa clase media que no está politizada, que no fue la, no sé qué opina Carmen, para pues mí fue la bien beneficiaria bien. del correísmo, ¿no? Claro. Es decir, el correísmo lo que hace es, por un lado, cooptar al movimiento social y por otro, meter mucho dinero y muchos recursos y bienestar a la clase media eh, bueno, entonces, urbana. A si no media, a veces es trabajadora, pero no politizada, que la hay en todas partes. Sí. Es... están está un poco con el discurso, o sea, la gente esa que está transmitiendo, porque también recibo como ese tipo de mensajes, está en poner en el mismo nivel. Eh, los dos actores, ¿no? Entonces que haya paz, pero que por parte de los que están ejerciendo violencia también, que están en las calles, que paren ya entonces están como intentando poner a ese nivel y buscando como, sí un, un diálogo como si no hubiera una desigualdad en eso. Entonces está en un poco discurso, por lo que decíamos de Naciones Unidas, que esa gente lo que está es en eso. Y lo que apuntaba Cecilia, si uno, si yo estos días he estado mirando los medios de comunicación convencionales ecuatorianos, bueno pues no es ninguna sorpresa, pero es vergonzoso o sea, es una pasada, es que el comercio lleva días que no hable con esto. O sea, el país en estado de excepción por 60 días, porque qué hay un estado de excepción por 60 días? Y la primera noticia era, eh, crece la exportación de alcachofas, o sea, en otra jugada, ¿no? La televisión no quiero ni imaginarme. Entonces, esas masas menos politizadas, obviamente, eh, no van a movilizarse, lo verán como una amenaza probablemente. Ahora, Quito... Ahora, pero claro, si está Quito, están viendo, lo que... Y Quito sí. es una ciudad sí, sí, fundamentalmente es... indígena. Entonces es interesante, o sea, la clase media es criolla, la mayoría y demás, pero es una clase media pequeñita, pero la base de la ciudad es indígena. Y yo creo que esa conexión mmm, algo, algo provocará. Obviamente 10.000 personas, que son más o menos las que se calcula que la CONA ha metido a Quito, no organizan esto. O sea, hay más gente apoyada. O sea, de hecho las propias universidades son las que están abiertas, por iniciativa no, de las sí. universidades, abiertas para sí, ser sí. refugio. Y de hecho lo que contaban los movimientos sociales es que la, la única conexión, que, lo único que permitió mantener un cierto movimiento social fuerte en, en Ecuador fue la conexión indígena-urbana. Ya, los Yasunidos, por ejemplo, que es el movimiento más vivo que hay de jóvenes en, en, fuera del movimiento feminista, eh, es, surge de eso, son chavales, chavalas de ciudad urbanos, ecologistas, que conocen el Yasumí, se, conocen a los indígenas, tal y hay una empatía ahí, y eso ha mantenido... Pero bueno, el mensaje es para decir, que el, el año pasado, en, por esta fecha, un poquito antes, estuve hace, hace un año y poquito. Pues La alcaldía de, de Quito, la gran propuesta para la masa era iluminar el casco viejo. Eh, le costó, Se gastaron millones de dólares contra una empresa francesa para iluminar el casco antiguo. Sí al gobierno de mismo Moreno para proteger que de nuevo parece como, como otra señal de, de lo serio que está haciendo... Pero que recuerda que producido. el gobierno del mismo Moreno de las primeras medidas que toma es decirle a Washington aquí estamos, no vamos, o sea Correa que era conservadora, era conservador que era antifeminista, era antifeminista, que era antiindigenista, pero era antiimperialista o sea Correa sí era, o sea podía tener muchos defectos pero fueron súper tensas la relación con Washington, etcétera, etcétera eh, Lenin Moreno, el primero que dice es, vale, le quitamos manta, la base de manta, lo podemos volver a hablar. Esa fue de las primeras, llevando 10 días en el gobierno. ¿no? O sea, que lo que decía Cecilia de ese intento que ha tenido Moreno todo el tiempo, nombrar a este ministro de Defensa, que claramente es de esa, de esa escuela y de esa cuerda, pues hay una... Y, y, y ten en cuenta que Estados Unidos, eh, o sea, el cierre, el, el fin del ciclo de la... ¿Qué se llama la izquierda? el fin de ciclo de la no derecha sí, latinoamericana sí. que estamos viviendo es la oportunidad de Estados Unidos de volver a tomar bien, ¿no? Pues menos mal que Moreno era el candidato de Correa Era el candidato de Correa Pero además es que ahora <risa> con todo esto está diciendo, se ha pasado el rato diciendo, es la herencia recibida cuando él era el vicepresidente Entonces bueno, dice, pero todo es, esto no me lo esperaba partes. todo no me lo esperaba, <risa> lo que me he encontrado aquí es la herencia recibida El otro día, en alguno de los el ha sacó un buen reportaje, Además más escrito desde, desde aquí te contaban eh, que realmente en los últimos meses el, el memorándum del FMI diciendo Os vamos a, a tirar de las orejas, llegó siendo Correa todavía presidente y siendo Lenín Moreno vicepresidente. Entonces lo que cuentan es que Correa simplemente lo metió en un cajón y dijo aguantemos ah, bueno, unos meses, ganemos las elecciones y después vemos ¿no? Y bueno, <ríe> Lenín le salió por otro lado. Claro. A todo esto, esto se suma a una economía dolarizada, que es un desastre para la gente, o sea... es, este es uno de los países más caros ahora del mundo, es terrible con nos no. no, que digo que este discurso tan bien construido de estas dos mujeres, creo que no es... No lo tienen la mayoría de los que están protestando, por ejemplo, creo que muchos verían con muy buenos ojos que volviera a correr. Sí, Sí, sí no, puede pasar. sí, no necesariamente la gente la conalle, por eso ya planteaban ahí. Hay otro sector que lo ve bien, claro que sí. Que eh, además, Correa ha sido muy hábil, eh, yo creo que discursivamente es un tipo brillante, bueno, políticamente es un tipo brillante, otra cosa es que no le guste no lo que hace, ¿no? pero es, es un tipo... y además ha conseguido incluso que nadie le juzgue por irse del país y inmediatamente terminó su mandato, que es, es peculiar. De todas formas, está habiendo una evolución, yo sí tengo, o sea, gente concreta, nuevos concretos que eran muy correístas, indígenas y que en este momento concreto están diciendo, esto no es por Correa, dice, esto no es por Venezuela, por todo lo que le están poniendo encima, además todas las etiquetas, dice, esto no lo ha organizado Correa, dice, esto es nuestra, nuestro y es esa de la vida. Entonces, igual sí, están bueno, sí. como por una vuelta, pero dicen, pero esto en concreto no es por él. Ni yo, pues vuelta, ni por él ni... yo pues he preguntado el tema de la alternativa, porque yo lo que me temo, yo creo que desde fuera creo que hay dos opciones o niegan gana la partida con toda la precariedad del mundo, pero consigue solventar esta crisis y bueno, ponen, eh, paran, quitan parte de las medidas del paquetazo y tal, negocian y no sé qué, o vuelve a correr. Yo creo que no hay mucho más en medio. Y efectivamente yo estoy contigo, yo creo que mucha gente estaría muy contenta de que a correr. Claro. Eh, obviamente estos sectores y las... Precisamente las, las compañeras con las que hemos contactado son la gente que más ha resistido, que, más, o sea, que, que lleva muchos años de resistencia en realidad, con correa, con... y que además tiene esa perspectiva de qué se está haciendo con los territorios, porque el problema es que las capitales despistan. ¿no? Acción Ecológica, os recomiendo, está en su página web, ha hecho durante dos años eh, un poco la versión del tribunal... ...del tribunal Russell, eh, del tribunal de los pueblos, pero de, internamente en, en Ecuador, sobre los grandes temas del territorio. Entonces ha cogido los 10 grandes temas del territorio eh, eh, recursos fósiles, eh, perdón, eh, sí, combustibles fósiles, extranjeras, eh, sí. Nacionales, ya han hecho este juicio mmm, el tribunal Russell, el tribunal de los pueblos. Lo interesante de lo que ha pasado hoy es los informes que han salido, son brutales, son 10 son grandes informes sobre las diez grandes crisis territoriales de, de Ecuador. ¿no? Y lo que les ha permitido también, que ya nos decían, oh, es que nos hemos encontrado, es que lo que ya sospechaban era una minucia al lado de lo que estaba pasando en los territorios, ¿no? de cómo se estaban entrando la, las, las industrias a lo bestia, de cómo se estaba vendiendo el país. Entonces eso es una realidad ya, pues probablemente también se notaba cierto pesimismo, un ¿no? estado que era, sí. era imparable sin parar. Bueno, pues comparaces intentaremos seguir ahí en conexión. Esto subiremos un poquito lo que hemos grabado. Ahí está Agustín, que siempre puedo multiplicar. Gracias por venir aunque hemos avisado con tan poca. tan poca. tan poco tiempo. Y, y bueno, propondremos más cosas y estar, estar cerca. por gracias ni con con el pueblo kurdo no tenemos los contactos que tenemos con Ecuador porque es otra cosa que nos, nos tiene muy, muy, muy preocupado y bueno es un momento muy duro en, en el planeta, ¿no? De, como ya decía, es un, es un modelo planetario que está imponiendo y las resistencias son duras y, y la violencia es extrema. ¿no? También reflexionar quizás esta violencia extrema en Ecuador es la violencia extrema que nos viene para todos, que es el laboratorio en el que ya simplemente no se consiente en esta cositas de manifestarse pidiendo, no sé qué, ¿no? Entonces, pero, es... Es? ¿no? otro está en la Constitución. ¿Está la... Sí, es que es el, el, el sí. chiste es que la Constitución ecuatoriana aprobada en Montecristi, eh, que fue papel mojado al día siguiente, se ha aprobado, pero reconoce el derecho a la rebelión, ¿no? Es... Maduro un poco. Sí, sí. <risa>